Con el beso que te venga De tu carita de rosa, más bonita que la flor. Y el Los colores de tu caridad de rosa, más bonita que la flor Ay, eso es. Así, así, así, así, esa es cuerpecitos como se mueve, míralo ahí Y el perse, andas como una velera, maltratando a mi querer me voy a perder, me voy a morir si los besos de tus labios rojos no son para mí, eseña salerosa y en el mundo le para pintar los colores de tu carita de rosa Más bonita que la flor Qué bonito tema, qué bonito, gracias Bueno, vamos a recibir otra vez a Ana Ana que va a hacer un baile precioso Esto cuenta la historia de esos 33 años de Arenal que va en ese último disco nuestro, 30 años caminando, ya son 33. Os quiero decir una cosita, que estas canciones que nosotros estamos cantando aquí, la podéis escuchar ya en Spotify, en YouTube, que están ahí, en cualquier parte del mundo la podéis escuchar. San Pedro Buelazar, en cualquier sitio. Os metéis en YouTube, Duarenal Arenal, o el, en el Spotify. En Spotify y, el, y, y en YouTube, en los dos. Así que, eso es una novedad que tenemos esta noche aquí, ¿vale? Queremos también dar las gracias a los técnicos de sonido que están por aquí, ¿verdad? Le damos un aplauso. A Burro, que están, están pendientes a todos. A Pepe, a Pepe, el cámara que está ahí también. Y bueno, pues a Juanjo, que Juanjo es un artista de, de, de San Pedro, como la Copompino, que la conocemos. A Juanjo nos ha prestado Ana. <ríe> nos ha prestado Ana. 30 años caminando. Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Ya son muchos calendarios y ninguno Del y el recuerdo, del corazón y el recuerdo y gracias a ese año y a todos esos conciertos tenemos cientos de amigos a los que nunca olvidaremos. Y parece que fue ayer, 30 años caminando y parece que fue ayer, cuando a los caminos y el arte como bandera y el arte como bandera recorriendo los caminos y el arte como bandera y el cantar en nuestro sino en esta vida aventurera en esta vida aventurera disfrutando los amigos esos que están a tu vera los que regalan son los que me Cuántos novios han casado al son de nuestras canciones, al son de nuestras canciones. Cuántos novios han casado al son de nuestras canciones y cuánto hemos disfrutado uniendo sus corazones, uniendo sus corazones. Ese recuerdo que deja de esas buenas sensaciones que se repiten más veces con nuevas generaciones. Y parece que fue, ayer, 30 años caminando, y parece que fue, ayer, cuando Arenal se propuso cantar por primera La música es nuestra vida, y corre por nuestra venas Y corre por nuestra venas, la música es nuestra vida Y corre por nuestra venas, por mucho tiempo que pase No se borrarán sus huellas No se borrarán sus huellas, iluminando el camino de esta bonita vivencia, los recuerdos que vivimos en esta larga experiencia. Y parece que fue ayer, 30 años caminando, y parece que fue ayer, cuando Deinar se propuso cantar por mí de la vez. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Ana, un aplauso fortísimo.